Otros de los recursos que podemos utilizar para facilitar información y contenido a nuestros estudiantes son los recursos Archivo, Carpeta y URL. Vamos a ver cada uno de ellos cómo se configura. Lo primero que hacemos es activar la edición. Nos colocamos en la sección donde queremos configurar nuestro recurso. Quiero añadir un archivo a la sección General y accedemos en la acción Añadir una actividad o un recurso. Del selector de Actividades y recursos seleccionamos Archivo o en el menú Recursos, Archivo. El archivo me permite subir un documento al aula virtual. En el apartado General está el campo Nombre, que es obligatorio. Todos los campos que sean obligatorios se van a identificar con esta exclamación. Ponemos el título del documento, en este caso voy a poner Protocolo de uso. El siguiente apartado es la descripción, no es obligatoria, aunque les recomiendo que se lo añada para que el alumnado identifique el documento, cuál es el objetivo, la finalidad o el contenido mismo que tiene el documento. No tiene que tener mucha información, voy a poner en este caso documento sobre el protocolo de uso. A continuación tenemos que seleccionar el archivo, para seleccionar archivos podemos o bien buscarlo a través de aquí en agregar o como nos indica en este recuadro arrastrándolo y soltándolo en este espacio. Vamos a hacerlo de este último modo de arrastrar el documento y soltarlo dentro de este espacio. Para ello vamos a minimizar la ventana en la parte superior del navegador minimizamos la ventana y accedemos al escritorio donde estaría nuestro archivo colocamos bien el recuadro donde vamos a arrastrar y soltar seleccionamos el archivo y soltamos dentro del recuadro ya tenemos el archivo que queremos añadir al aula virtual y el siguiente apartado es la apariencia podemos elegir cómo queremos que se vea nuestro archivo además también si queremos mostrar el tamaño, mostrar el tipo, mostrar la fecha de subida, modificación. Este sería un apartado que pueden rellenar, pero si lo quieren lo podemos dejar de esta forma. Con el nombre, la descripción y seleccionando el archivo. Le decimos guardar cambios y regresar al curso. Como verán aparece el documento dentro de la sección general del aula virtual protocolo de uso e identifica el archivo como un PDF. También, de una forma rápida, podemos subir el archivo sin configurar ningún recurso. Con la edición activada, minimizamos nuestra pantalla de nuevo y arrastramos el archivo desde el escritorio. Vamos a hacerlo. Para ello, lo primero que hacemos es fijarnos que tengamos la edición activada y minimizamos nuestra pantalla. Vemos nuestro archivo en el escritorio, lo arrastramos y soltamos en la sección donde queremos que se suba el archivo. Y como ven, se ha subido el documento. Con el icono del lápiz podemos cambiar el nombre del archivo. Pinchamos en el lápiz y por ejemplo cambiamos el nombre y ponemos Indicaciones. Y para que se recoja el cambio, damos a Enter. Otro recurso que nos va a ser de mucha utilidad es crear una carpeta. Y ahí guardar varios archivos. Vamos a ver cómo crear una carpeta. Activamos edición. Y nos colocamos donde queremos añadir la carpeta. En este caso, en la sección general la quiero poner. Pulsamos en añadir una actividad o un recurso. Y seleccionamos Carpeta o desde la pestaña Recursos, Carpeta. Escribimos el nombre, por ejemplo voy a crear una carpeta del temario. Subiremos todos los archivos de la asignatura. En la descripción voy a poner contenido de la asignatura. En contenido, ponemos todos los archivos que queremos que contenga esta carpeta. Hemos visto que podemos arrastrar el documento desde el escritorio hasta este espacio. O subir un documento directamente al aula virtual. Otra forma es desde este botón agregar. Pinchamos. Subir un archivo. Seleccionar archivo. Buscamos el archivo donde lo tengamos guardado. Yo lo tengo en el escritorio, lo seleccionamos y subir este archivo y así podemos ir subiendo más archivos en la carpeta. Guardamos cambios y regresamos al curso. Y vemos la carpeta Temario, identificada con este icono y cuando el alumnado acceda se encontrará con los documentos que hemos añadido el último recurso que vamos a presentar es una URL que permite enlazar una página externa del campus virtual para agregar una URL en el aula virtual activamos edición en la sección donde queremos añadir esa URL pulsamos en añadir una actividad o un recurso y seleccionamos URL, o desde el menú Recursos, URL. Escribimos el nombre, el nombre de la dirección, por ejemplo, quiero añadir el enlace a la página web de la unidad para la docencia virtual. Rellenamos el campo URL externa escribiendo la dirección web de la página a la que se quiere enlazar o pegamos el enlace en este caso voy a ir a la página copio el enlace y lo pego en la descripción voy a poner área de actuación de la UDV y de los siguientes apartados les recomiendo que en apariencia ustedes elijan que se muestre en ventana emergente aconsejamos que todos los enlaces externos siempre se muestren en una pestaña o en una ventana emergente que en una ventana se quede el aula virtual y en la otra ventana esté el enlace externo que puede ser información complementaria, de interés, etcétera. Los demás apartados los podemos dejar como viene por defecto y guardamos cambios y regresamos al curso. Hemos creado el siguiente enlace que se identifica el recurso URL con el icono de la buena del mundo, unidad para la docencia virtual, si accedemos